Contra todo. Armas preparadas. Enemigo muerto en combate. Amenaza eliminada. Erradicado. Fight break fuera de combate. UAV hostil avisado. Amenaza eliminada. Será abatida. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Destruir cosas. HCXD, listo UAV para misión. De respuesta enemigo. Radar desactivado. Bajo confirmada. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Ejecutora muerta. Dardo listo para despliegue. HCXD. Ruina autoriza reabastecimiento. Enemigo muerto en comp... Paquete entregado. Los protegeremos. Drone fuera. Seraf, muerta en combate. Munición baja. El talón regresa. Fightbreak fuera de combate Infantería abatida lanza mellada enemigo aniquilado hcx de listo para el despliegue Controlando explosivo móvil. <risa> Profeta batido. Destruido. UAV hostil encima. Paquete de ayuda hostil encima. Neutralizada, menuda cagada. A ver si se esfuerzan más, joder. Los que se meten conmigo no lo cuentan.